Hola, hoy les traigo cómo descargar el Whatsapp Pero con material de zinc O si algunas personas ya tienen material de zinc Y no les gustó, también pueden descargar Sin material de zinc <coughs> Así que Podemos Empezar um, Les voy a dejar el enlace en la descripción de este video Hacia esta mi página Y este se va y bajan y aquí dice aquí tiene tres enlaces que les voy a enseñar este de con material de zinc es para descargar whatsapp pero con material de zinc y este sin material de zinc así que los descargan el de, el de con material de zinc nos va a enviar a la página oficial de whatsapp y le dan en download now y se va a descargar el apk y y el de sin material de sin, o sea, le dan clic, esperan a que cargue y se va a empezar a descargar el WhatsApp sin material de sin, la última actualización, pero que no tenía material de sin. Y este, y lo único que tienen que hacer con estas dos es pasarlas a su tarjeta sd bueno voy a pasar el vídeo hasta que se les acabe de descargar este whatsapp y, y, y verán bueno ya se ya se descargaron aquí están estos dos este es con material de zinc aquí dice whatsapp de zinc um, y este es sin material de zinc Um, y nada más los mueven a su micro SD normal, clic derecho, enviará y escogen su unidad de micro SD que, que le hayan colocado. Así que solamente la mueven el teléfono y enseguida nos vamos con nuestro celular. Bueno, una vez ya descargado ya sea en que, en que quieran ya sea material de signo whatsapp normal dependiendo de su caso este la forma de instalarlo es facilísima solamente se van a su administrador de archivos que es ustedes lo hayan descargado o el que viene de por sí de este sistema es el, que, el que quiera yo la verdad utilizo es file explorer porque es el mejor es el que a mí me parece el mejor porque está más completo y tiene muchas cosas bueno ustedes ya lo pueden también si quieren les dejo el link de descarga y bueno abren es file explorer y, y se meten a las rutas donde guardaron su su whatsapp ya sea material de sync oh, normal este yo voy a hacer la instalación del, del whatsapp material de sync pero ya saben, les voy a dejar las dos aplicaciones por si ya se las Ya se les actualizó y no les gusta o lo quieren actualizar desde ahora. No, a lo mejor también no se les actualiza. Este así que voy a. Esta es. Así que lo voy a instalar. Abrimos la APK, que es el formato. WhatsApp.apk así que lo abrimos, le ponemos instalar instalador de paquetes pueden ponerme ver, ver, verificar instalar nomás es que es un poquito tardado así que pues, yo le voy a poner instalador de paquetes dice sustituir aplicación le ponen aceptar estos son los no, no, normal le ponen instalar y esperamos a que instale y ya una vez acabando la instalación les voy a decir listo abrir pueden darle o listo o abrir así que esto es todo ya con eso ya ya tienen instalada la aplicación. Una vez ya instalada la aplicación. Bueno, ya se instaló. Perdón por no enseñarles. Es que se tardaba algo. <ríe> bueno, corta el video un cachito. Una vez ya con, con la aplicación instalada. Ya se pueden ir a su WhatsApp. Y este es el material de SIM. Yo ya la tenía instalada pero volvía, puedo volver la volví a reemplazar no se va a perder ningún dato no tienen que desinstalar nada solamente le ponen a abren la aplicación la el apk le ponen instalar reemplazar y aceptar y listo es normal y mmm, cae de nuevo en esta aplicación mmm, en primera el esto de, de aquí El diseño este que te metes a una conversación y aparecen globitos se ven raros y el color ya es más intenso este el botón de llamada que está aquí es como el icono de, de los celulares de ahora este este el diálogo es distinto igual graba igual la voz nada más que hacerle la bolita este como estoy grabando no me deja grabar pero esta vez si sí les va a dejar perfil se ve también diferente me voy a meter al perfil se ve diferente como podrán ver se ve la, la imagen en grande arriba y si le bajamos se quita y se pone nada más la el nombre este que más hay de nuevo ah, el diseño de de los datos adjuntos este es blanco y cambiaron los iconitos eso y ya eso es todo lo que tiene de nuevo entonces el material de signa más es el puro material de signa este mmm, creo que ya solo a ah. cuando instalan cuando van a instalar su antes de instalar su, su aplicación chequen que tengan activada una opción que okay, les puedo decir ahorita se van a ajustes hasta abajo hasta abajo casi hasta abajo le ponen en seguridad aquí está seguridad le dan ahí en seguridad y tienen que checar que esté marcada la casilla orígenes desconocidos que permite instalar aplicaciones que no están instalando desde el play store tiene que estar marcada nada más le dan así y le ponen aceptar bueno ok y, y listo ya se van y instalan la aplicación si no tienen marcada esa casilla no los va a dejar instalar y eso sería todo gracias por su atención espero que les guste y les haya servido este vídeo adiós